Mai, mukoktak, no a hacer, yu yo campeat, de me gusta, midi, dun ma, o sea, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me no muy bien, eh, podemos empezar con la presentación. Eh, voy a estarles compartiendo un poco sobre la participación política de las mujeres en torno al tema de la violencia en razón de género, la violencia política. Y eh, bueno, continuamos. Muy bien. Eh, compartirles quiénes somos o qué es la Radio Comunitaria Jumbo. Es una emisora indígena, es una emisora comunitaria desde un inicio que hace 20 años iniciamos con ese proceso de eh, inicio de, eh, de apertura de este proyecto de comunicación comunitaria y que transmitimos desde esta comunidad de Tlautotepec que tenemos nuestra sede aquí. Y tiene cobertura en gran parte de la región Mije, en la región Zapoteca de la Sierra, en la región Chinanteca. También más allá de las fronteras territoriales transmitimos a través de Internet y llegamos a, pues a, a, nos llegan a escuchar en diferentes puntos del país, en diferentes puntos de otros países también eh, personas que que conocen o que van conociendo esta emisora. Decimos que partimos y ejercemos del derecho y acceso al territorio ancestral y nos regimos bajo los principios de la comunalidad. Esto quiere decir que está basada en la reciprocidad, la colectividad, el servicio colectivo, la gratuidad con respeto a la madre naturaleza, así como el fomento de la equidad de género. Los espacios de comunicación en nuestras comunidades indígenas son un bien colectivo y público sin la cual no pudiesen florecer y fortalecer nuestras cosmovivencias en estos territorios y por lo tanto es el ejercicio de un derecho humano que implica derechos y también obligaciones ante nuestra comunidad y ante nuestros radioescuchas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, también compartirles un poco de las imágenes eh, de este lado, eh, la primera imagen vemos a una de las compañeras radialistas Jumbo, eh, trabajo de producción en la cabina de la radio. Estoy ubicada en una casa comunal de la comunidad, en el centro de la comunidad de Tlautoltepec. En la segunda imagen vemos a hombres y mujeres en el cambio de autoridades comunitarias aquí en Tlautoltepec. La siguiente, por favor. Muy bien. Y como entendemos también la comunicación como este derecho al territorio, eh, decimos que es del ayuk tanáoyen, ayuk tanáoyen, es decir, de la vida comunitaria ayuk o mije. La comunicación como principio rector tiene que florecer y fortalecer la vida en comunidad del pueblo ayuk respetando y ejerciendo los marcos y tratados internacionales, nacionales de los derechos humanos. El hot cook ochten, shabauten, es decir, la vida, la convivencia eh, de la festividad, eh, la comunicación está íntimamente relacionado con el equilibrio de la vida, por lo tanto, el ejercicio de comunicación en Jumbo se vincula con el buen vivir, Significando que la vida se integra desde el sentir y escuchar para lograr este buen vivir y la alegría de sus audiencias. Esto es la vida, la palabra de las mujeres eh, bajo un marco de equidad, inclusión, respeto y participación activa de las mujeres Ayuk, en el ejercicio de la comunicación comunitaria se puedan acortar las brechas de desigualdad en la relación social comunitaria. Esto quiere decir también compartirles un poco sobre cómo entendemos esta parte de la equidad de género desde la comunalidad, desde la vida comunitaria, eh, pues entendiendo que hay diversas reflexiones en torno a los roles que vamos desempeñando como mujeres, pero también nos vamos abriendo este camino, esta participación en espacios públicos en donde se toman decisiones y también hay incidencia en la vida comunitaria. Entonces es por ello que también es importante tener la voz y la palabra de las mujeres en estos espacios de comunicación. La siguiente, por favor. La siguiente, sí. Eh, y bueno, aquí la participación de mujeres músicas en las festividades y la cobertura de la radio con voz en la segunda imagen de, la, de estas festividades a través de la frecuencia de la radio comunitaria. La siguiente. Eh, continuando con, lo, con el, la definición o de cómo se entiende la comunicación desde Jumbo, el ayuk-hag-hotsk, es decir, el uso de la lengua ayuk como eje fundamental y transversal para la comunicación en Radio Jumbo, por tanto se fomenta su uso y la alfabetización en lengua materna a través de la oralidad y la escritura, así como del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Etna Ruinyet. Etna ruinjet, como el ente de vida en la madre tierra, el, el mundo, tierra, ante un panorama de acoso, de maltrato y daños a nuestros territorios, es ineludible una comunicación que fomente una visión de mundo relacional de vida, de respeto a la madre tierra, de donde parte nuestra vida comunitaria y debe darse en equilibrio para mantener la vida de los seres vivos en la naturaleza. La salud comunitaria, por tanto, colectiva e individual, es un tema primordial en la comunicación Ayuk, fomentar los valores de la alimentación sana y evitar el consumo de productos que perjudiquen la salud, fomentando el consumo de productos locales de calidad. Por ejemplo, en estos tiempos, en estos en este último año y más que hemos estado enfrentando a esta pandemia, eh, pues también hemos estado trabajando eh, conjunto con las autoridades comunitarias para informar a toda la población, a la audiencia que nos escucha acerca del tema de la del COVID de, de esta pandemia. Así, y llevarlo en la lengua ayu pues también tiene eh, la importancia eh, de que la gente pueda comprender que, de qué se trata o qué significa realmente esta nueva enfermedad y eh, pasando al siguiente punto, es decir, la organización política, administrativa y agraria de la comunidad es la expresión de la existencia en colectividad. Por tanto, la radio contribuye a su fortalecimiento. El au ayuk sun es la lengua expresada a través del canto y la música ayuk, externa un sentido de la vida comunitaria por medio de la armonía. Eh, y las notas musicales que se traducen, uh, no logro ver eh, la, la parte inferior de este texto, pero a ver, las notas musicales que se traducen en el lenguaje sonoro como elemento principal de la producción radiofónica. Eh, la siguiente, por favor. En esta um, imagen que estamos viendo es como se estructura y se organiza la radio comunitaria Humboldt aquí en Tlahuitoltepec. En el centro de, de esta imagen podemos apreciar que eh, está la asamblea comunitaria y la asamblea comunitaria está conformada por hombres y mujeres. Esto es una instancia que que detenta el poder comunal y la autoridad absoluta para definir y tomar las principales decisiones de la vida política y social del pueblo. Eh, pues esto es lo que hace y está integrada por la como por toda la comunidad, es decir, todas las agencias localidades que existen en este municipio integran la asamblea comunitaria y. Eh, en la parte superior vemos uh, la presencia de las autoridades comunitarias, es decir, las autoridades municipales, agrarias y las agencias, quienes directamente están relacionados o directamente están vinculados con este proceso de comunicación y quienes año con año uh, aquí el ejercicio del cargo comunitario es anual es decir, es de un año, entonces las personas que son nombradas autoridades cambian en enero de cada año y es a ellos a quienes se les eh, vincula toda la cuestión administrativa, toda la cuestión de, eh, de gestiones pero también de involucrar a las comunidades, el vínculo entre la comunidad y el equipo de la Radio Comunitaria Jumbo. Ellos han venido trabajando y han venido eh, participando muy activamente en diversos procesos de consulta, en procesos de ir eh, y participar y proponer también eh, de cómo nosotras y nosotros entendemos que debe de ser ese derecho a la comunicación y también eh, cómo ir involucrándose y o involucrando esto, esta forma de vida, esta forma de ver y de concebir el mundo uh, a través de la comunicación y poderlo eh, establecer como un marco en donde también la legislación pueda reconocer uh, a esta forma de comunicación comunitaria. ¿no? Entonces son las autoridades quienes se han estado involucrando y gracias a ellos también ha podido fortalecer si sí ha podido eh, tener este caminar de, durante 20 años la radio comunitaria Humboldt sin el apoyo de la asamblea y de las autoridades pues no habría sido posible hemos conocido eh, experiencias de otras compañeras y compañeros que desafortunadamente están por un periodo de tiempo al aire y que no se puede mantener un medio de comunicación sin el apoyo de la comunidad. Entonces, eh, también por otra parte, eh, las autoridades como una, eh, como una institución que apoya financieramente, o económicamente, ellos pagan la luz, la energía eléctrica de la radio, eh, un tiempo también estuvieron apoyando con el pago del Internet y el apoyo económico a una persona que está colaborando en la radio para poder mantener abierta este, este espacio que se pueda, eh, que, la gente, que la gente pueda llegar eh, para pedir algún servicio, para solicitar alguna transmisión, etcétera. Entonces, por otro lado, tenemos al Consejo de Telecomunicaciones de Santa María Tlautotepec. Esto fue a partir de un requisito institucional para obtener la concesión social indígena. Hace algunos años esto tiene, es muy reciente y este es el órgano coordinador y administrativo de Jumbo. Eh, fueron nombrados por el Consejo de Desarrollo Municipal, es decir, por pues las autoridades municipales, agrarias y las agencias. Por otro lado, tenemos al equipo operativo, que son mujeres y hombres. Sí, yo pensé que sí. Um, sí, continúo. Um, que son mujeres y hombres que atienden el buen funcionamiento de la radio Jumbo de lunes a domingo, los 365 días del año, eh, quienes realizan también las actividades de producción radiofónica, el mantenimiento técnico, las coberturas y enlaces en diversos eventos socioculturales, educativas, defensa del territorio, foros y de interés comunitario. Por otro lado, tenemos a las colaboradoras y colaboradores quienes son locutoras y locutores que aportan su entusiasmo, la creatividad y tiempo para generar contenidos en vivo para la radio Homeboy su audiencia desde entretenimiento, educación, cultura, programas informativos, música, yuc, reflexiones comunitarias, entre otros temas. Eh, Podemos pasar a la siguiente, por favor. La perspectiva de género desde la radio Jumbo, eh, la radio Jumbo fomenta la participación activa y voluntaria de mujeres para el acceso al uso y ejercicio del derecho. A la comunicación comunitaria, el ejercicio de la libertad de expresión, así como generar espacios de participación equitativa para lograr la equidad de género en espacios públicos comunitarios como Radio Jumbo en esta. Eh, en estos espacios pues respetamos y promovemos la defensa de los territorios indígenas y los derechos humanos a la vida, la dignidad, la integridad, la igualdad y la libertad y denunciamos de manera sistemática cualquier violación que a ella suceda. La siguiente. Y bueno, aquí quiero compartirles un poco sobre mujeres radialistas Jumbo, de cómo nosotras nos, nos integramos o de cómo iniciamos con esta con este espacio, eh, un espacio muy específico, un espacio eh, de nosotras como mujeres dentro de un proyecto de comunicación comunitaria. No sé, eh, en el 2001, cuando inicia todo este proceso de comunicación comunitaria de radio, eh, fue a partir de un taller que se realizó en la comunidad y a invitación de varias compañeras y compañeras, pues algunas nos integramos eh, dando inicios a la radio comunitaria en Tlauitoltepec. Y obviamente éramos menos compañeras y eran más compañeros los que estaban participando. Y sin embargo, pues ahí estuvimos con nuestra palabra, con nuestra voz, con nuestros, eh, nuestras reflexiones y también con nuestro entusiasmo, con eh, esa eh, eh, con querer participar en, en algo nuevo, en algo que no habíamos conocido, en algo que, que, no, que dos, desconocíamos totalmente, que habíamos visto como ajeno a nuestra realidad comunitaria. Habíamos escuchado radios comerciales de otros estados que son las frecuencias que llegaban en ese entonces a la comunidad y eran, eran contenidos totalmente ajenos a la comunidad. Entonces lo que quisimos hacer aquí fue eh, contextualizar esa voz, esa transmisión y ese conte darle contenido comunitario desde nuestra lengua, desde la forma de vida que tenemos, nuestras fiestas, nuestra cultura. Eh, muchas personas estábamos estudiando, entonces iniciamos de esta manera a integrarnos. Y después de varios años de estar eh, transmitiendo, de estar al aire y de ver también, empezar a ver eh, a reflexionar que como mujeres teníamos otras necesidades. Teníamos diversas necesidades que, te, que, que la de los compañeros. Entonces nos reunimos, eh, había niñas, eh, compañeras que tenían programas radiofónicos infantiles que eran niñas. Eh, había jóvenes, había eh, personas un poco más grandes. Y de esta manera empezamos a reunirnos y de, decidimos crear esta área de mujeres como así nos denominamos en ese entonces. Y pues vimos que el estar, el ocupar un espacio que ha sido históricamente privilegiado, la participación de los hombres, la toma de las decisiones, los contenidos radiofónicos, la música, o sea, era parte de decisiones que se tenían que ir tomando en conjunto y que veíamos que era necesario que nosotras nos involucráramos en esas decisiones. Pero también es, fue muy importante eh, identificar la necesidad de acompañarnos entre nosotras como mujeres, de poder apoyarnos entre nosotras como mujeres, de ver que queríamos proponer temas y contenidos radiofónicos que no se estaban visibilizando, que no se estaban tomando en consideración. Pasamos a la siguiente, por favor. Y para ello, pues nos organizamos para esto construir condiciones de igualdad de participación de decisión, de reconocimiento al trabajo colaborativo, tener también un buen manejo técnico del equipo de producción, eh, realizar producciones radiofónicas de calidad y con identidad propia y acompañarnos y organizarnos entre mujeres, como ya les comenté, para generar condiciones de seguridad, de amistad y de equidad en la participación de las mujeres radialistas HUMBO y con ello Hemos ido logrando la capacidad de elaboración y gestión de proyectos, la continua integración de compañeras a la radio, el fortalecer la identidad cultural, la enseñanza de la lectoescritura en lengua ayuk. También hemos podido eh, establecer esta sororidad, la solidaridad entre compañeras y alianzas con otras organizaciones Hemos podido identificar que a través de las producciones radiofónicas de, las, eh, de los programas que hemos realizado abordando temas como derechos de las mujeres, el derecho a la participación política, a la no violencia, ha podido lograr una incidencia en la comunidad y en las otras comunidades con la experiencia de participación de mujeres, en espacios de decisión como este medio de comunicación comunitaria que que ha generado críticas, pero también han promovido la reflexión sobre el derecho de las mujeres para ocupar cargos comunitarios y cargos de decisión. Eh, también hemos visto el apoyo a los procesos que viven las mujeres de la comunidad al abrir caminos con gran esfuerzo para ser visibilizadas y ser escuchadas en los distintos espacios. Eh, la siguiente. Y bueno, aquí vamos a... Quiero compartirle un poco sobre la participación política de las mujeres que es un derecho que tenemos las mujeres a participar en el ámbito político. Esto es reconocido como un derecho humano fundamental por diversas instancias internacionales, nacionales que lo posicionan como un requisito indispensable para la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto pleno a la ciudadanía, el fortalecimiento de la democracia. Hablarles que en el estado de Oaxaca hay 418 municipios quienes nos regimos por el sistema normativo interno antes conocido como de usos y costumbres y existen municipios donde no permiten el voto de las mujeres a ser votadas eh, ni su participación en las decisiones que afectan a la comunidad. La discriminación contra la mujer es persistente y hay mayor resistencia a la participación política de las mujeres. Eh, la siguiente, por favor. Y de esta manera, en, la, en el artículo tercero se, del, de la Constitución Estet Estatal del Estado de Oaxaca eh, sobre la libre determinación y la autonomía, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas del Estado de Oaxaca a la libre determinación como una expresión de esta la autonomía para decidir libremente sus formas de convivencia y organización política, así como para elegir de acuerdo a sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus firmas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la soberanía del Estado. Mencionarle que años anteriores este artículo había sido reformado para esta participación de las mujeres. Sin embargo, muchas, eh, muchos de los municipios simplemente lo retomaron como una recomendación o lo tomaron como una obligación y a partir del 2015, que se establece como obligatorio la inclusión de las mujeres en los puestos de los cabildos municipales y a, anterior a ella, a, anterior a esta reforma, varios de los municipios y comunidades habían incluido ya la participación política de las mujeres. Pues esto también gracias a la, eh, pues al trabajo que venían realizando mujeres y hombres para poder incluir a las mujeres en los cargos comunitarios. Y desde en la región Mije, hace más de 30 años, en, la, en los municipios de Tlautaltepec y Ayutla, habían venido participando ya mujeres en diversos cargos, en cargos menores, en cargos eh, insti de instituciones, de los comités de escuelas, de comités de comedores, eh, en cargos de vocales. Estos habían sido los cargos que habían sido asumidos por las mujeres. La siguiente, por favor. Y aquí quiero compartirles este cuadro de en la región Mije dentro del sistema normativo interno que han sido nombradas mujeres presidentas municipales. Eh, y en 2007, por ejemplo, en Ayutla fue nombrada una mujer como presidenta municipal. Fue la primera mujer en toda la región Mije que fue nombrada como presidenta municipal. Posterior a ella, en Tlambutaltepec en el 2012, se nombra a una mujer como presidenta municipal. Y nuevamente en 2014 en Ayutla se nombra a una mujer como presidenta municipal. En 2017, 2019 en Zacatepec, Mije, se nombra a otra mujer como presidenta municipal. Y en el 2018 en Tamazulapan, Mije, se nombra a una mujer como presidenta municipal. Y pues estas han sido como las experiencias de nombrar a mujeres en cargos principales, en cargos... Es de gran importancia para la comunidad un cargo como ser presidenta municipal pues es eh, reconocer también el trabajo que han venido realizando las mujeres, la, el prestigio que han ido adquiriendo y la forma de cómo se ejercen los cargos anteriores en los primeros niveles es importante para que, para que puedan ser nombradas en los cargos principales o como titulares. La siguiente, por favor. Y específicamente compartirles la participación política de las mujeres en Tlautoltepec desde esta perspectiva comunitaria, la participación política de las mujeres. Eh, vemos que necesita analizarse de manera minuciosa dado que las condiciones de las mujeres en las comunidades van a permitir o no su participación política y quienes han tenido acceso a los cargos y servicios comunitarios en su mayoría son mujeres solteras, viudas, madres solteras. Es decir, las mujeres casadas no son nombradas porque los a quienes nombran es a la pareja, al marido y bueno. El ejercicio del ser autoridad en Tlautaltepec como el nicho y la función que cumple un kudung, autoridad se llama cargos y servicios comunitarios. Estos van cambiando a lo largo del ejercicio de ser autor, autoridad, el kudung-auchten. Anteriormente tan solo se entraba y salía de ser autoridad. Actualmente el kudung-auchten está estructurado y organizado de forma jerárquica, en Tlautaltepec a través de una compleja red de instancias, puestos y funciones que las comuneras y comuneros van asumiendo periódica rotativa y gradualmente una forma de representatividad horizontal, vertical, llamada escala de cargos y servicios comunitarios. Eh, esta es como es la forma de cómo aquí en Toltepec se nombran a las autoridades y es la organización sociopolítica que se ha ido también reorganizando a través de los años para tener un mayor control, un mayor, una mayor organización interna eh, desde la comunidad. Y mencionarles que estas formas que se llaman eh, sistemas normativos internos, por lo menos aquí en la región Mije estos cargos son asumidos de manera gratuita, es decir, no se recibe ningún tipo de remuneración eh, a, como en el sistema de partidos políticos en donde eh, pues los candidatos o la gente que es nombrada como a, a, en un cargo recibe una remuneración, recibe un salario eh, a diferencia de, de estas formas de organización comunitaria que tenemos, no hay una remuneración, es muy importante porque para la participación de las mujeres, eh, las mujeres que asumen los cargos tienen también que asumir estos gastos que se van generando al estar as, eh, dando su servicio en las eh, como autoridad que hay que solventar también los gastos económicos de la familia. Hay que ver que quienes se quedan con las hijas y los hijos, quiénes asumen estas responsabilidades de cuidar la tierra mientras se está asumiendo este cargo. Entonces son muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta para eh, para analizar la condición que tienen las mujeres o que tenemos las mujeres en nuestras comunidades porque son contextos totalmente diferentes. La siguiente, por favor. Y bueno, eh, continuando con, con esta presentación, la participación Política de las Mujeres, el la Huitoltepec ha sido a la forma de elegir a las autoridades comunitarias, ya sea municipales, agrarias, los comités, las mayordomías o las agencias de policía, entre otros cargos, es de dos tipos básicamente. El de nombramiento y elección en asamblea general y, y la designación directa. Eh, la Asamblea General de Tlahuito que está conformada por hombres y mujeres, como ya lo había mencionado, de 18 años y más, de todas las agencias de policía y núcleos rurales, además de la cabecera municipal. Durante la Asamblea de nombramiento y elección, eh, las personas candidatas son propuestas y elegidas en la Asamblea, tomando en cuenta los cargos que cada una de ellas haya desempeñado. Según la escala de cargos, comúnmente se eligen mediante votación por terna, es decir, se ponen a tres candidatas o candidatos y de ahí se van eligiendo y queda una persona nombrada para este cargo. Las autoridades que son nombradas en asambleas son los integrantes del comité de la banda, los cargos agrarios y municipales. Por otro lado, los cargos de designación directa de las autoridades entrantes son sus respectivos vocales y los auxiliares de la presidencia y alcaldía. Es decir, cuando ya, ya han sido nombradas las personas que van a asumir los cargos titulares de la, en, la, en bienes comunales o en el municipio, eh, ellos van a nombrar directamente a sus ayudantes, a los auxiliares, a sus vocales y son que, con quienes van a estar ejerciendo el cargo durante todo el año. El siguiente, por favor. Y como ya les había comentado, este, en Tlaluitoltepec las mujeres podemos participar directamente con voz y voto en las asambleas y se pueden asumir y ejercer directamente los cargos comunitarios. En esta escala que vemos aquí que les muestro la escala de servicios y cargos comunitarios reformado en el 2018. En la parte inferior y en la parte. Izquierda para mí. Eh, donde aparecen los números romanos en el 1. Y de forma horizontal aparecen los primeros cargos, es decir, los cargos del primer nivel eh, que se asumen, como ya les comentaba, eh, de manera general las, y las mujeres y los hombres pueden ser nombrados en estos cargos. Y posterior a ese se va escalando, es decir, se va subiendo y se va asumiendo el cargo. Si tú ya fuiste secretario o secretaria municipal, puede ser comisión de festejo. Y si tú pasas este cargo como comisión de festejo, puede ser nombrada o nombrado en el siguiente nivel. Pero si tú no cumples con, la, eh, con el cargo de comisión de festejo no podría ser nombrado en el siguiente nivel o nombrada en el siguiente nivel eh, y esta es la forma de cómo eh, se organiza y cómo se nombran a las personas en estos cargos. Y finalmente en la parte superior como vemos están ubicados cuatro en el número 7 romano están ubicados las autoridades principales del comisariado de bienes comunales del Consejo de Vigilancia, el presidente municipal y el síndico municipal. Eh, en la parte superior de ellos también está ubicado el alcalde, que es una autoridad mayor eh, que es reconocida también como una persona que ya ha ejercido todos los cargos de los niveles anteriores y que es una persona con prestigio, es una persona que es reconocida por, eh, por su condición moral de apoyar a la comunidad y de poder dar consejos a la misma comunidad. Entonces es la persona que es nombrada y eh, en la parte superior el, está el consejo de personas caracterizadas y... En la parte superior está la Asamblea General, es decir, la Asamblea General tiene una condición principal de eh, vigilancia, de participación, de voz y voto ante todo este cuadro que tenemos como escala de servicios comunitarios. Bueno, compartirles aquí un poco las imágenes de cómo en las festividades pues vamos eh, Haciendo convivencia, se hace presente la música en los diversos espacios de festividades, de convivencias y de festejos en las comunidades que ahora han sido suspendidas, claro, pero pues en años anteriores habían sido también una, un elemento principal para la organización social comunitaria y ejerciendo cargos como ya, le, yo, ya les compartí. El cargo de comisión de festejos es asumir este cargo dando alimentación a las personas que llegan a la festividad, a las bandas de música que llegan a hacer las fiestas en las comunidades. La siguiente. Uh, en esta parte de. De, en el subtema de la violencia política hacia las mujeres en razón de género, les quiero compartir eh, una parte de la reflexión que hemos venido haciendo. Eh, aunque en las asambleas todas las mujeres con mayoría de edad pueden y tienen derecho a participar con su voz, su palabra y voto, únicamente en las mujeres solteras, divorciadas y o viudas pueden ser nombradas para los cargos, situación que refleja que en el fondo aún predomina la idea de que la mujer es para la casa y no para ser autoridad y ocupar los espacios públicos y de decisión política comunitaria. Las mujeres casadas tienen vedado ejercer el derecho a un cargo político por respeto a sus esposos, Quizás el mayor temor o el argumento principal sea el cuidado de la casa, de los hijos, de las hijas y de los quehaceres domésticos o la crítica de otras familias o parejas. En los factores económicos, como la precaria condición económica de la mayoría de las mujeres solas justamente por sí. Si, por su condición de mujer, viuda, divorciada y con hijas. Si lo puedes subir tantito, por favor. Y con hijas, hijos, viene a incrementar los problemas para asumir un cargo. Pues esto es lo que es, es lo que quiero compartirles y cómo también se ha ido diferenciando este proceso de reconocimiento a las capacidades y prestigios de las mujeres, a diferencia de los hombres, eh, se comienza a servir el, al pueblo desde el primer nivel y no hay un trato diferenciado. Esto en teoría que las mujeres y los hombres puedan asumir todos los cargos dentro de la escala de cargos y servicios comunitarios. A excepción de los siguientes que son los topiles, los mayores de vara y fiscales. Estos cargos no pueden ser asumidos por las mujeres, ya que son cargos eh, pues son cargos que se asumen y que tienen que estar en la en la oficina, uh, los topiles y mayores, por ejemplo, son los encargados de la seguridad de la de toda el de todo el municipio y hacen eh, van y, y cuidan a la comunidad, se quedan en la, en la, en las oficinas de los mayores de Vara y ahí es donde se duermen, se quedan, eh, vigilan, van y hacen sus rondas en las diversas localidades de la, del municipio y entonces por eso las mujeres no han sido nombradas en estos cargos, también por, eh, por seguridad, por eh, cu el cuidado que, que esto requiere y en contraste existen cargos, por ejemplo, como la mayoría, mayordomía municipal que son ejercidas exclusivamente por mujeres. Es decir, ahí no son nombrados hombres, sino que son todas mujeres las que son nombradas para asumir estos cargos. Y en lo, algún, en unos talleres que se realizaron para eh, para reformar justo la, el sistema de esta escala de cargos y servicios comunitarios, una comunera decía que hoy en día se respetan a los hombres y a las mujeres, todos y todas eh, tenemos derechos, aunque aquí nos regimos por el sistema de usos y costumbres, decía ella, han cambiado muchas cosas, es más complicado y difícil para una mujer asumir un cargo comunitario. ¿Y por qué digo esto? Decía ella, porque las mujeres debemos trabajar muy temprano en nuestra casa, salir corriendo para cumplir con el cargo, después de haber hecho las tortillas y desayunas o no, porque te tienes que ir, nadie te ayuda con estas tareas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un hombre casado que asume el cargo? Él tiene a su pareja en casa, solo se para, pide su desayuno, luego sale de casa tranquilamente para cumplir con su cargo comunitario. Esta es la gran diferencia. Yo propongo que haya equidad en los cargos comunitarios. ¿Qué significa esto? Que podamos asumir los cargos como los hombres. No digo que seamos autoridad como un hombre, nunca lo podremos asumir de la misma manera porque no somos hombres ni los hombres podrán dar su servicio de autoridad como una mujer. Entonces debe de haber equidad, un equilibrio, a eso me refiero. No nos respetemos, que nos respetemos, perdón, eh, y que haya respeto hacia las mujeres. Esto como una, un testimonio, unas palabras de una mujer que proponía esto. Y si bien la participación de las mujeres en los cargos comunitarios es un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la vida política, eh, aún hay vetos que superar. Pues esto es lo que decíamos y a pesar de que esta desigualdad se exhibe en todos los niveles y esferas de la vida política y organización comunitaria, desde el ejercicio de voz y palabra en las asambleas, hasta el desarrollo de los cargos. A pesar de que hay más mujeres asambleístas, principalmente son los hombres que, quienes hablan, opinan, proponen y discuten dentro de las asambleas. Varias de ellas van en representación de sus esposos que no, no asisten a las reuniones por cuestiones de trabajo, personales, es decir, ellas no van en calidad de ciudadanas o comuneras a ejercer su propio derecho a la participación política. Eh, en cuanto al derecho y obligación de los cargos, únicamente, como ya mencionamos, eh, son mujeres viudas, solteras y y divorciadas quienes pueden asumir estos cargos aunque también en las asambleas las mujeres eh, con mayoría de edad pueden y tienen derecho a participar con su voz su palabra y voto únicamente las mujeres solteras divorciadas y viudas pueden ser nombradas para estos cargos. Eh, es, esto es la, también un reflejo de la desconfianza de la descalificación que persiste y aún después de que algunas mujeres han asumido cargos de síndica, propietaria, suplenta, presidenta, presidentas municipales, presidentas del consejo de vigilancia, las regidoras de hacienda, de salud, de educación, tesoreras, propietarias, suplentas, la participación de la mujer continúa siendo estigmatizada. Eh, por otro lado, pues en contraparte, también la participación política de las mujeres en el sistema normativo de Tlauitoltepec, para algunas se trata de una obligación y para otras una negación en el ejercicio y acceso a sus derechos. Y no todas las mujeres ven el sistema de cargos como una obligación negada sino que algunas la consideran una carga más de trabajo, en especial las madres solteras que han participado directamente en, ya en que en su situación significa abandono a los hijos o hijas, el desgaste económico, físico y psicológico. La siguiente, por favor. Y para resolver estas situaciones inequitativas, la comunidad de Tlautaltepec uh, propuso lo siguiente en, en el año 2008, al reformarse este, en, dentro del estatuto la parte de los sistemas de cargos y servicios comunitarios, eh, como respetar la secuencia de cargos que asume la mujer con o sin pareja, es decir, anteriormente pasaba que varias mujeres al estar casadas o con pareja eh, asumían cargos los hombres y, y ellas obviamente apoyando o estando asumiendo todos los roles eh, requeridos para cuidar, para cuidar la familia y todo lo demás y al momento de divorciarse o de quedar viudas, la mujer era vuelta a nombrar en el cargo del nivel inicial. Es decir, no, no se le daba la continuidad, no se le reconocía como haber asumido el cargo y por ello se toma esta decisión que al momento de divorciarse o de quedar viuda, la mujer pudiera darle continuidad al igual que el hombre a los cargos que ya había ejercido con su pareja. Y al casarse, también que se respetara el cargo de comisión de festejos que dio la mujer cuando soltera. Es decir, varias mujeres jóvenes han asumido o han dado esta, este cargo de comisión de festejos, que es un cargo muy importante para poder asumir los cargos posteriores como titular. Y al casarse, eh, ellas volvían a asumir el cargo con su pareja o volvían a dar el mismo cargo. Sí, y omitiendo que ellas ya habían dado este cargo. Entonces se toma la decisión de que se le reconociera a la mujer eh, al haber asumido ya este cargo y que aunque se casara o se juntara o tuviera una pareja pudieran ambos ya con darle continuidad a los cargos posteriores. También que se nombre a la mujer y al hombre como pareja cuando se asigna un cargo. Eh, como pareja, no solo al nombre del hombre y que se les dé su reconocimiento de servicio a la pareja, el nombre del hombre y la mujer para visibilizar la participación de las mujeres al asumir cargos como pareja. Es decir, um, al, da, al terminar o a, al concluir un cargo comunitario, las mujeres y los hombres, eh, Reciben una constancia de su cargo, de haber ejercido el cargo, pero simplemente aparecía el nombre del hombre. Entonces, por eso la propuesta de que se pusiera aquí el nombre de ambos para reconocer justo la participación de la mujer dentro de, este, de estos cargos. Y que no se nombre a una mujer en un cargo si su hija o hijo es menor de cinco años. Y... y por tanto, se debe considerar que así como es vital la participación de las mujeres en la cocina durante la preparación de la comida para la fiesta y compromisos del pueblo, así deberá ser también su participación directa en la política comunitaria o a la inversa, se debe considerar una mayor participación de los hombres dentro de la cocina y quehaceres domésticos... Eh, para garantizar un mayor respeto a los derechos de la participación política de las mujeres. La siguiente, por favor. Y casi eh, para ir concluyendo, eh, como también abordamos el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género desde la radio. Eh, en primera instancia, compartirles que hemos ido haciendo producciones radiofónicas, darle contenido y darle visibilidad al tema de los derechos de las mujeres, el tema de la equidad de género. Ha sido muy importante para la reflexión colectiva en nuestras comunidades, con nuestras audiencias. Y, y bueno, esta... Es la propuesta que, que les hacemos, que, que hacemos desde la radio, el formar, capacitar y sensibilizar a quienes integran los medios de comunicación comunitaria para abordar temas relacionados a la participación política de las mujeres y la violencia política en razón de género desde las radios comunitarias e indígenas incorporar también la perspectiva de género como eje transversal para la producción radiofónica en sus diversos formatos en temas de participación política de las mujeres en diversos contextos. A esto me refiero que hay comunidades muy ejemplo. diversas y que los contextos también tienen que tomarse en cuenta de cómo este, las mujeres van asumiendo los cargos, van asumiendo esta participación política y en razón de qué están uh, asumiendo estos cargos, estas, esta forma de participación en sus comunidades. El también fortalecer las capacidades técnicas y humanas para las y los comunicadores comunitarios, ejerciendo una comunicación con pertinencia cultural y de género. Fomentar y fortalecer la participación de mujeres en los medios de comunicación comunitaria es muy importante porque a través de las mujeres eh, podemos darle voz a las demás mujeres que no están directamente participando en las radios comunitarias. Informar, analizar y contextualizar la situación de la participación de las mujeres en diversos tipos de organización sociopolítica donde existen el sistema de nombramiento por partidos políticos electorales y el sistema normativo interno. En el primero, pues obviamente como se busca el voto ciudadano y tiene una remuneración, como ya les había mencionado. Y en el segundo es una elección asamblearia y es un servicio gratuito, lo que sitúa a las mujeres en roles distintos en estas diversas formas de organización sociopolítica de las comunidades. Y pues... Um, Gracias por su escucha, por estar aquí en este, pues en este foro, en este taller. Nos pueden encontrar también a través de la página del internet o a través de nuestras redes sociales para conocer un poco más sobre qué hacemos en la radio comunitaria Jumbo. Gracias. Muchísimas gracias Lilia por la por la participación más que interesante, la verdad es que Tlawi eh, es una de las comunidades eh, referentes eh, tanto para participación política de las mujeres como en, la, en el quehacer radiofónico, ¿no? Y cómo involucrar a las mujeres en el quehacer e influir también de esta manera en la organización política y comunitaria de, de la comunidad. Eh, la verdad es que eh, agradezco doblemente el esfuerzo porque eh, no están para saberlo, pero estos días había había mala conexión en la comunidad por, por cuestiones del clima. Pero sin embargo, pues Lilia eh, muy amablemente eh, quiso acompañarnos hoy en vivo, a pesar de que no estaba planeado así. Pero eh, muchísimas gracias por por toda esa información. Eh, todos los videos y las presentaciones van a ser compartidas. De momento, Lilia, si me lo permites y también si tu internet te lo permite, este, ya tú lo tomarás en cuenta. Hay una pregunta eh, de Montserrat Mucio. Adelante, compañera. Bueno, mi pregunta para este, la compañera es, este, ¿cómo fue la organización con sus autoridades en la Comunidad para el Apoyo a la Radio Comunitaria. sí ¿me, ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah. sí. Eh, muy bien. Es como les mencionaba eh, la presentación, al momento de que iniciamos en el 2001 a, con este taller es un poco largo la historia de la comunidad de este proceso también de lucha por un por obtener un medio de comunicación propio en desde los años 70 desde los años 80 se había venido gest, gestando este proceso eh, con diversos actores es, comunitarios de la misma comunidad en donde pues se habían involucrado las autoridades para poder eh, buscar un medio de comunicación propio. Pero no había sido posible hasta este año, en 2001, cuando se instala el primer, eh, el primer transmisor con 40 watts de potencia aquí en la comunidad. Eh, fue muy pequeñito. Se hicieron las transmisiones de prueba y las autoridades llamaron a quienes estábamos en este ejercicio de transmisión y ellos pues dijeron, no, ustedes eh, preguntaron en primera instancia qué se estaba buscando a realizar y eh, pues ofrecieron dar todo el apoyo, eh, dar el espacio de la casa comunal para que se pudiera instalar ahí la radio comunitaria. Y posterior a ello, en el 2002, nos confiscan el equipo por parte de personas del estado de Oaxaca. Y ellos se llevan el equipo sin haber avisado antes o sin haber considerado eh, preguntar o consultar a las autoridades comunitarias. Llegaron directamente ahí a las instalaciones en donde estábamos y a partir de ahí también se inicia todo un proceso de consulta en la comunidad de si era viable o no era viable pedir una, pues un permiso. no En ese momento no, todavía no era reconocido en, las, en la legislación mexicana como radios comunitarias. Simplemente se reconocían las radios educativas, las radios culturales y estos todos en manos de instituciones estatales. No, no había ninguna forma de poder eh, obtener un permiso como comunidad, como, eh, como pueblo. Entonces de esa manera es como se inicia a gestar todo este proceso. Y, y desde ahí, o sea, desde el inicio las autoridades han estado siempre en el proceso de la de la gestión, del acompañamiento, de, de legitimar todo el trabajo que se está realizando en la radio comunitaria. Gracias, Lilia. Yo tengo una pregunta y que pudiera contestarnos muy brevemente. Cómo funciona la red de mujeres radialistas de Radio Jampo y cómo abordan desde esta organización. Eh, temas como la participación política, cómo dan frente a través de la radio a las violencias políticas contra las mujeres en razón de género. Sí, primero aclarar que no es una red, es. Eh, nosotras nos autodenominamos eh, Área de Mujeres Humboldt en el desde que iniciamos en el 2009 como organizándonos. Y posterior a ello nos nombramos como Mujeres Radialistas hombo simplemente. Este espacio en donde nos organizamos pues para lo que ya mencioné, para hacer producciones, para recibir capacitación, para apoyarnos, para acompañarnos entre nosotras. Y y lo la para responder la siguiente pregunta, eh, pues hacemos producciones, hacemos el análisis hacemos, les damos voz y palabra a las mujeres. Por ejemplo, vamos y entrevistamos a mujeres que han sido autoridades en la en los diversos niveles, en los diversos cargos. Y ellas son las que nos comparten sus reflexiones y estas voces las llevamos a las producciones radiofónicas para que sean escuchadas, para que sean reflexionadas de manera colectiva por las audiencias. Y, y como les mencionaba, ha habido mucha, en ciertos momentos hubo mucha crítica de por qué se transmitían estos temas en la radio comunitaria Humbo pero también gracias a ello se ha ido un poco sensibilizando a la población eh, se ha podido haciendo incidencia para poder eh, que las mujeres eh, puedan participar y que puedan ser reconocidas con sus derechos a participar en los diversos espacios públicos, en los cargos comunitarios. Y como les decía, en el 2018 se reforma. Eh, yo estuve coordinando estos talleres y por ello eh, conozco el proceso de la reforma al estatuto en este, en este tema de los eh, cargos y servicios comunitarios y mucha gente en cierto momento mencionaba. No, pues en la radio comunitaria dicen que las mujeres tenemos derecho, entonces tenemos que hacer valer esos derechos. Entonces, de ahí tú te vas dando cuenta de que sí, en la, desde, la, desde este espacio de comunicación, pues uh, podríamos ir incidiendo. Uh, hemos ido eh, fortaleciendo estas temáticas y que se han podido eh, eh, se han podido impregnar a las a la persona, a, la, a las personas, a las comuneras y comuneros con estos temas, el que puedan también conocer, porque esto es muy importante, el desconocimiento a los derechos, pues también conlleva a la a la desinformación, al no poder este defender estos derechos entonces a través de, de esto de las producciones de las transmisiones eh, de diversos foros también que hemos realizado de diversos espacios que hemos donde hemos participado pues se transmite en la frecuencia y con ello pues que la gente nuestra audiencia pueda ir conociendo pueda irse informando y pueda irse sensibilizando Bueno, pues ahí estuvo la participación de la compañera Lilia. Espero que hayamos aprovechado lo máximo de esta presentación. Eh, y nada más recordarles que todo este material que se generó estos dos días lo estaremos compartiendo la próxima semana en la lista de correos, en el registro que pudimos compartir con ustedes. Y que, bueno, pues van a tener cada una de estas presentaciones, además de los videos para una eh, siguiente consulta. También les pido que nos mantengamos al tanto de las próximas capacitaciones. Eh, pues eh, desde la Sandia Digital les agradecemos mucho el poder haber estado acá, el poder aprovechado estos dos días a las compañeras que estuvieron exponiéndonos cada una de estas temáticas. Y pues nada, cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana y seguimos en comunicación.